Vamos a ver cómo funciona un tren de engranajes como este. El engranaje de la izquierda pequeñito, este, tiene 10 dientes, es el motriz y el, el segundo, el tercero y el cuarto son conducidos. Cuando yo le doy una vuelta al pequeño, primero, este segundo, gira un poquito. Si este tiene 50 dientes y este tiene 10 dientes, tengo que darle 5 vueltas al primero de la izquierda para que este dé una vuelta. ...el segundo y el tercero giran a la vez... ...son solidarios... ...giran a la vez... ...y el tercero mueve al cuarto... ...este es el esquema de lo que tenemos aquí montado... ...el, el engranaje motriz... ...está con un motor... ...le representamos un motor que por ejemplo va a tener mil revoluciones por minuto... ...y tiene un diente... ...primer engranaje... Eh, ...primer engranaje, perdón, tiene 10 dientes... ...el segundo engranaje... ...tiene 50 dientes... ...el tercer engranaje... Tiene otra vez 10 dientes y el último engranaje tiene otra vez 50 dientes. La relación de transmisión entre el primero y el segundo es ZM, número de dientes del motriz, que en este caso es el primero, por número de dientes del conducido, que en este caso es el segundo. Es decir, 10 entre 50 es un quinto. Es decir, el engranaje número 2 va cinco veces más lento que el engranaje número 1, el engranaje número uno va a mil revoluciones por minuto, el engranaje número 2 va a mil entre 5 es decir, a 200 revoluciones por minuto. Después, el engranaje número 3 se mueve a la vez que el engranaje número 2 con lo cual no hay ninguna relación de transmisión. Cada vuelta que dé el 2 es una vuelta que da el 3 aunque sea más pequeño, pero el 2 y el 3 giran a la vez. Y por último, el engranaje 3 mueve al engranaje 4. El engranaje 3 tiene 10 dientes, el engranaje 4 tiene 50 dientes. De nuevo, el 3 tiene que dar 10 vueltas, 5 vueltas para que este dé una vuelta, porque este es 5 veces más pequeño que este, 10 dientes, 50 dientes. Este tiene que dar una vuelta para 5 vueltas para que este dé una sola vuelta. Entonces, la relación de transmisión entre el 3 y el 4 es número de dientes del motriz, que en este caso es el 3, 10, partido por número de dientes del conducido, que en este caso es 50. Otra vez es un quinto. La relación de transmisión total entre el 1 y el 4 es la relación de transmisión que existe entre el 1 y el 2 y el 3 y el 4. Es decir, un quinto de aquí a aquí y un quinto de aquí a aquí. Un quinto por un quinto da un veinticincoavos. ...que significa que la polea última, el engranaje último... ...va 25 veces más lenta que el primero. Si esta va a 1.000, esta va a 1.000 entre 25. Veamos paso a paso. Si vemos la, la fórmula del engranaje 1 con el engranaje 2... ...es la siguiente, el número de revoluciones del engranaje 1... ...multiplicado por el número de dientes... ...que tiene el engranaje 1... ...tiene que ser igual al número de revoluciones... ...del engranaje 2... ...por el número de dientes... ...que tenga el engranaje 2... ...si el primero va a mil revoluciones... ...y tiene 10 dientes... ...el segundo a cuántas revoluciones va a ser... ...no lo sé, vamos a calcularlo... ...pero sé que tiene 50 dientes... ...despejo la X... ...y la X... ...para despejar la X... ...me llevo el 50 ...dividiendo para aquí abajo... X es igual a 1000 por 10 dividido en 350, es decir, 200 revoluciones por minuto. Lo que habíamos visto antes, que el engranaje número 2 va a 200 revoluciones por minuto, o lo que es lo mismo, 5 veces más lento que el engranaje 1, porque la relación de transmisión entre el 1 y el 2 es de un quinto. Después, el engranaje 2 y el engranaje 3 giran a la misma velocidad. Muy importante, aquí no hay que hacer cálculo ninguno, giran a la misma velocidad porque están unidos. Aquí lo veíamos... ...como el engranaje 2 y el engranaje 3... ...giran solidariamente... ...giran a la vez este con este... ...porque pertenecen al mismo eje... ...en este caso... ...no hay que hacer cuentas ninguna... ...entre el 2 y el 3 no hay que hacer cálculo ninguno... ...pero entre el 3 y el 4 de nuevo hay que hacerlo... ...de nuevo aplicamos la fórmula... ...el número de revoluciones de la 3... ...por el número de dientes que tiene el engranaje 3... ...es igual al número de revoluciones... ...por minuto de la 4... ...por el número de dientes... ¿Qué tiene el 4? Ponemos los datos que conocemos. Número de vueltas por minuto que da el 3. 200. 200 revoluciones por minuto. La misma que habíamos antes para el 2. Porque giraban, ya lo dijimos, solidariamente. ¿Cuántos dientes tiene el 3? 10 dientes. ¿A qué velocidad gira el 4? No lo sé. X. ¿Cuántos dientes tiene el 4? 50 dientes. Es decir, hemos puesto debajo de cada valor lo que sabemos. Y lo que no sabemos, ponemos una X. Y, de nuevo, volvemos a despejar. Si yo, quiero, si yo sé que 200 por 10 es igual que X por 50, el 50 me lo llevo dividiendo abajo y decimos, podemos decir que X es 200 por 10 dividido entre 50, que da 40 revoluciones por minuto. Con lo cual, confirmamos que el último engranaje va a 40 revoluciones por minuto, que es lo que habíamos dicho antes. Va 25 veces más lento que el primero, que iba a 1.000. 1.000 entre 25 da 40.